Hay muchos eh, eh, El, el cáncer está aquí en San Francisco Un cáncer que tiene De no apoyar ¿Verdad? Uh -huh. De no apoyar Que no me apoyan esto, De no apoyar Hoy con nosotros están Los campeones a nivel nacional ¿Verdad? La academia de baile Extermineiro. Así es <risa> Claro, mírenlo ahí. Bienvenidos, muchachos. Están activos Bienvenido. aquí en Los Osobrosos. Gracias, gracias, Estamos en su casa, ustedes están en su casa. Y lo que digo que no apoyan, ¿por qué? Porque estos muchachos lograron algo que yo no lo he visto. La gente celebrando eso, ¿me sí. entienden? ¿No, no, no, no, no lo he visto no. en las redes. No dan la importancia que Son tienen. Son bailarines de nosotros, claro. van para Orlando, Florida a competir. Entonces, yo no lo veo a ustedes ni, ni subiéndolo en Instagram, ni felicidades, muchachos. ¿eh? Entonces, de nosotros, ellos ganaron a nivel nacional. De el Valle para el mundo. Claro, eh. debemos eh, eh, sentirnos orgullosos que nos van a representar fuera del país. ¿Entiendes? Pero no, aquí la gente no está en eso. No. Aquí la gente está en los teteos, los quililines, esto que lo otro, mira, con certificados y todo. Llevar vida que de estos está pegado en tal sitio y que me importa a mí y esto es lo otro y que lo... Y ahorita tiene? se atreven a venir con el trofeo y no lo reciben en el Palacio Nacional. Mm -hmm. ah, no, y no lo reciben. Y, y no, lo reciben. no lo reciben. Y, y, ni y, lo y, y, y, y ni al ayuntamiento lo reciben. No, ¿Y, no, y, no. y ah, cómo? Ah, no sí, son menos de eh? No, mi gente, tienen que apoyar a los muchachos, tienen que apoyar a los claro, que se claro. Y, y más, si van afuera, al Atención, Nefi Molina, del Ministerio de la Juventud, Anabel también. Debieron ¿Eh? de ser recibidos esos muchachos. Ese muchacho, Jason de Jesús. De muchacho, de Jesús. Claro. No, no, no, yo, yo voy a llamar a Jason ahora mismo. Vamos a llamarlo. Sí, deberán, claro, estamos, claro, o, o, o a Nelson Murillo. No, estamos hartos ya de que los logros aquí y no se tomen en cuenta. y más cuando poni, son cosas así. Poniendo en alto el nombre de Jason Murillo. No, no ser yo voy a llamar en República Dominicana. Que me claro. Yo voy a llamar ahora claro, el encargado. Esto. No podemos hacer caso omiso a ese tipo de cosas. Esto, esto, esto no lo Eso de veras una campaña desde de, de San Francisco entero y después al Palacio Nacional. Bienvenido muchachos, puedes decir el nombre y, y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Wilson Hernández, coreógrafo de la Academia de Ballet de Este Minero. Aquí está mi compañero. Eh, ¿Tu nombre? <risa> mi nombre es jesmy Martínez. Eh, uh, para nosotros es un placer estar aquí hoy en día compartiendo con cada uno de ustedes. Y aquí está mi hermano. <risa> Mi nombre es Anderson, gracias por el apoyo, se lo agradecemos mucho. Ahí están, usted nos puede explicar cómo fue el concurso, de dónde son ustedes, cada uno, y cuántos son, para que la gente lo vaya conociendo. Uh -huh. Bueno, las personas que, que participamos fuimos nueve, nueve bailarines. Eh, el concurso fue vía Zoom, por la cuestión del COVID-19 y eso. Uh -huh. eh, el otro año no se dio, por pues lo mismo también. Este año se hizo vía Zoom, ya que estaba más floja la cosa. Y dimos una sorpresa que cogimos el primer lugar. O sea, aquí en San Francisco de Macorís, de Vital Valle, cogimos el primer lugar en esa competencia donde bailaron muchos grupos importantes, Royalty. O sea, hablando de Royalty, de un grupo muy viejo que sí. ya eh, ha ganado campeonatos internacionales. O sea, nosotros lo dejamos en tercer lugar a ellos. Nosotros cogimos el primer lugar wow. en División Adulto. O sea, entonces ahora tenemos que representar a la República en Orlando. Muy bien, muy bien. Ahí está. Desde Viste el Valle para el mundo. Eso es lo que las autoridades tienen que ver. Porque voy a decir algo que no quiero que lo tomen a mal. Si ellos fueran tres ladrones. ¿te ¿Entiendes? En Viste Valle sí hay ladrones. Uh -huh. En Viste el Valle están atracando. No podemos entrar a Viste el Valle. Pero aquí, de la esquina caliente. Claro, ¿sí? pero aquí hay unos muchachos. ¿ves? Que practican allá mismo en el centro de Viste el Valle. Claro. Eh. ¿Y qué está pasando? Que no lo están reconociendo las autoridades de aquí. No, lo estoy llamando uno a uno. Eh. El proceso del viaje. Señores, pero pueden ver el talento que ellos tienen. Y el poner el nombre de este pueblo y también del país fuera, tiene que apoyarse desde aquí, que es el problema del Franco Macorizano. Buenas tardes, bro. Dígamelo, mi hermano. Eh, eh, estamos al aire aquí en el programa Los Osobrosos. Con... Se cayó. Sí, sigue. <risa> Bien decía, que ese es el mm. problema que tenemos muchos aquí, los francos mancorizanos que nada más sacamos lo malo, que atraco, que robo, pero no eso. Jackson de Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Eh, estamos aquí con unos muchachos, quisimos llamarle a usted como usted, una de las autoridades de los jóvenes presentes en el gobierno de Luis Abinader. Estaba llamando a Néfi, no pude contactarme con ellos. Hay unos jóvenes que, que son de Vister Valle que han ganado un concurso internacional, eh, van a competir internacional, lo ganaron nacional y van a competir internacional. Entonces, no se le ha dado un apoyo aquí y nosotros queremos saber eh, eh, por qué no se ha tomado en cuenta estos muchachos que son de Vista al Valle. Eh, ¿Un concurso sobre qué? ¿Por de ¿por qué baile, ellos, eh, ellos, ellos bailan, ellos bailan en coreografía, y ahora van a Orlando, Florida, a representarnos como país desde San Francisco de Macorís. bien, pero muy bien. No tenía la información, no me había llegado. Podemos eh, ponernos en contacto para yo hacer eh, las diligencias necesarias para, para ver de qué manera podemos hacer el enlace para, para colaborar con ellos. Claro, claro. Que, bueno, por, por eso nosotros eh, decidimos llamarlo a usted para que le dieran el apoyo necesario a estos muchachos, eh, de que van a... ¿Cuántos ah, son ustedes? Diez, nueve, diez, nueve, diez, diez. Nueve, diez, que van a otro país. Usted sabe que, que nosotros lo que queremos es que se resalte el trabajo de ellos, y por eso lo contactamos a usted como joven emprendedor de esta ciudad. No, no, que cuenten con, con, con nuestro apoyo, y vamos a tratar de, de reunir, reunir los jóvenes con con demás funcionarios y hablar con, con la gobernadora y el senador, ver de qué manera eh, podemos hacer de, de una ayuda para, para los jóvenes. Claro, claro. Muchas gracias. Tú sabes que el, el tiempo en TV es corto. Muchas gracias porque usted siempre está presente y dice que sí cuando se trata de la juventud. Muchas gracias, Jesús. Claro que sí. Bendiciones, hermano. Ahí están. Quise hacer esto con el permiso de ustedes porque me da esta rabia de que claro. unos muchachos, eh, yo siempre quise ser bailarín, pero o sea, la gordura no me deja. <risa> ¿no entiendes? Pero estos muchachos, la destreza, la, eh, la destreza que ellos mismos tengan que comunicarse con uno, eh, en vez de nosotros ser lo que le caemos, porque si, si ellos se vuelven famosos, ahí estamos nosotros, uh -huh. Búscame el coitecito, que yo estaba con ellos, sí. la foto, sí, buscame, sí, tú sí. entiendes? Sí, que que le den la claro, muy uh -huh. bueno que pase eh, a manos de autoridad. ¿Cómo se forma este minero? Este minero se forma a partir del 2003, se forma ya que eh, eh, me invitaron para unos 15 años a bailar. En el Traveso 15 iniciamos un grupo que es de, de baile y de ahí empezamos, nos no gustó. Empezamos ahí a. ¿Desde 2003? De 2003. Wow. 18 años, 18 años, está buena, buena ahora, la matemática. Día, ahora. Muchos jóvenes participando en ese grupo. El proceso del viaje, cuándo la fecha, qué día y cuántos días van a durar ya en, en, en Orlando. Nosotros nos vamos el 27, ¿cuándo? El, 20. el 20 de noviembre y regresamos el 20, 28. 28, realmente para nosotros esto ha sido una buena experiencia por el tiempo eh, que tiene la academia, eh, participando en concursos y eh, que nosotros lo hemos logrado por vía Zoom cuando en realidad es algo sumamente difícil, difícil porque claro. se pueden observar todos los errores y eso. Y para nosotros ha sido un logro sumamente importante, más por el tiempo que teníamos participando, so, ensayando, teníamos tres días ensayando. Y en los tres días nosotros quedar por encima de todos los grupos que tienen meses y años ensayando. Del el país, país. ¿Todo país, todos los grupos del país? Solamente tres días, montamos, en tres días montamos la coreografía. Wow. ¿Y cómo Ahí, fue entonces, para usted ese momento? Ese momento que dijeron, señores, los ganadores son el grupo exterminator No, yo me puse que yo no lo creía. Yo me puse, yo dije, eh, mami, ganamos. Me puse, eh, eh, a, la, a la hermana mía, dije, ganamos. Y yo me quedé así como, como, como, como. Yo nunca pensé que iba a estar por encima de esos grupos que son demasiado duros. Sí. Nunca lo pensé. Y le vamos a hacer una anécdota un poquito breve. Nosotros al... Día antes de la actividad, nosotros dijimos, no vamos a participar, porque no nos sentíamos preparados. Pero el profesor aquí agarró y nos dijo, no, ustedes pueden, porque yo confío en ustedes. Y nosotros, en realidad, no estábamos viendo dentro lo que él estaba viendo por fuera. Y yo, no, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo ya por hacerlo real. Entonces, después que nosotros vimos la puntuación, que dijeron, ustedes son uno de los mejores grupos que hemos visto, nosotros nos sentimos bien porque no teníamos la seguridad de que íbamos a pasar. Sí. Y realmente eso fue excepcional. Muchas gracias, muchas gracias a los muchachos. Un aplauso. ¡Oh! ¿Eh? Los muchachos tirando para adelante desde Vista el Valle. Para que usted vea que damos lo malo que sale de Vista el Valle. Ahí están esos muchachos fajadores de 2003 y lograron su sueño, que es llevar... Eh, este baile a otras ciudades, a, otra ciudad, a otros países Muchas gracias Ahí se despide sí, este mineiro ¿Eh? Me tienen que enseñar un bailecito Algo para yo Una coreografía Señores, llegamos al final Hasta mañana